Solamente vamos a hacer la última parte del tiempo. La última parte. La última parte. El mío me confundió. Ampuleño, 100%, <risa> un llanero hasta la cancha. Contrapunteo con cualquiera. Cuando de cantar se trata que no es una enseñanza Hablo de la patria grande Esa que me dio la raza Esa que marcó el camino Y también puso las pautas Para no depender de nadie Porque no nos hace falta Porque somos... Errores este, técnicos Estamos en viva, pero... Con lucha y perseverancia Hemos llegado a alcanzar Lo que en mi pueblo hacía falta Y vamos para adelante Con muchísima constancia Con mi comandante que es pues el revolucionario hijo puro de esta patria, de mi patria Venezuela, que es un llanero de ñapa de la ciudad de Barinas, allí transcurrió su infancia, quiso ser un militar de esta escuela pura y santa, la de los sueños azules, la de valor y confianza, va a ser un gran oficial, de ejemplo y de pura estampa, pues le doy gracias a Dios, ya que estudio en esta casa, esta gran casa de estudio, que me ha dado la templanza, valentía y educación, disciplina y muchas causas, ya voy a finalizar, ya me Pido en el arpa, saludo a mi promoción con cariño de importancia Y en el año 2013, nos vamos ya sin falta, en tu humilde servidores. El que le encantó en el arpa, el capital bolledo, un apureño de casa Saludos a a toda la gente poderosa de las redes de Emily, terrible